a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que compartas el contenido de este vídeo con tus amigos, miradlo juntos porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Me encontré ya con varios videos a lo largo de este mes de abril del 2021 en el cual la gente está ofreciendo un producto y están peleándose porque la gente compre con sus enlaces de afiliado. ¿Y qué quiero enseñarte? Pues mira, este es un correo que me ha enviado uno de los vendedores, uno de los que están vendiendo este, este software, y tiene unos bonuses. Esos bonuses son muy buenos, pero hay otros vendedores que también están promocionando el mismo programa con bonuses también muy buenos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los afiliados... Ahora pueden, antes no se podía, ahora pueden coger unas comisiones que no son del front-end del producto. Es decir, ya sabes que el marketing de afiliados te vende el front-end, que es decir, el producto principal, y luego una serie de upsells, si es que lo tiene, u otros, se llaman one-time offers. Y aquí, este por ejemplo dice, checa mis imbatibles 11 nunca vistos. Bonus por el video creator here Le voy a dar clic para que lo veamos en directo Y lo que hace es que si yo compro A través de su enlace Yo me llevo unos bonuses ¿Qué bonuses? Pues los que me va a poner el aquí ¿Ves? Me va a poner estos bonus Bonus 1 Doodle Maker App Bonus 2 Video Dashboard Video 3 mi Dictip, en fin, me pone sus bonos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo ya compré con otro afiliado que también me daba bonos muy buenos? Lo que va a pasar es que este vendedor, al igual que lo están haciendo un montón, no es el único, atento con tus correos, me dice, me dice que si yo ya lo he comprado con otro vendedor, fíjate aquí, eh, tengo buenas noticias para ti, si... Tú ya compraste Video Creator App, en este caso es este software, pero puede ser cualquiera. Con el enlace de otro afiliado, puedes ver los upgrades abajo, estos, y aún tener acceso a mis bonuses. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Atento, tú, afiliado, afiliado, nos va a venir mal tener una competencia tan grande, porque nuestros bonus... Los puedo tener yo como comprador, puedo tener los bonus que tú me ofreces en el front-end y ya no comprarte los upsells, le voy a comprar los upsells a otro vendedor. Ese otro vendedor me va a dar otros bonus que también quiero. Yo como comprador del software o del producto o del curso o de lo que sea, voy a ganar Voy a ganar mucho porque ya voy a tener los, los bonus que me ofrece este vendedor y los que me ofrecen otros. Si yo me voy aquí a sus bonus, upgrade 1, 2, 3, 4, si me voy a estos upgrades y lo compro, también voy a tener los bonus de él. ¿Esto es bueno o malo para la industria? Pues según se vea, porque puede ser que mis bonus sean muy buenos y la gente los quiera, pero también quiera los de este otro vendedor. Y él se va a llevar unas comisiones y yo me voy a llevar otras comisiones. Ya no me va a llevarlo todas, sino que se van a ir repartiendo un poco más. Y aunque nosotros, y esto es lo más importante que quiero que tomes en cuenta, aunque nosotros lleguemos tarde a los lanzamientos, también tenemos la oportunidad de ganarnos unas comisiones, aunque lleguemos tarde, si empieza un lanzamiento, y la gente lo empieza a mover y nosotros nos hemos esperado para ver quién está al principio y ver lo que están haciendo y hacer nosotros algo parecido, tenemos la oportunidad de ofrecerle a la gente los upsells. Si ya compraste con otro, compra conmigo los upgrades, los upsells, los otros y te vas a llevar mis bonos también. Y de esta manera las comisiones se reparten entre más gente y tenemos más oportunidad de ganar los que no hemos ganado aún los primeros dólares los que ya tienen listas grandes y sólidas pues bueno van a empezar a robar comisiones entre unos y otros de ahí que ahora mismo estén cobrando especial importancia los bonos que tú puedas ofrecer en tus lanzamientos o en tus promociones como afiliado estoy hablando de afiliados tipo Gibisu, Warrior Plus eh, todo lo que sea software plugins SaaS en fin, este tipo de cosas. Cursos inclusive, aunque no no demasiado. Pero los productos que son tipo Clickbank, de dietas por ejemplo, no entran en esta competencia. No entran en esa competencia porque el modo de promocionar es diferente. Pero esto sí, si tú estás en GVSU, si tú estás en Warrior Plus, si estás en, en Digistore 24... Incluso algunos productos de Hotbar y algunos productos de ClickBank entran en este tipo de competencia, no todos. Por lo tanto, tu amigo afiliado tienes que estar atento en qué tipo de bonus vas a empezar a ofrecer para que la gente te compre a ti. Aunque sea los upsells, no tienen que comprarte ya el front-end. Ya no es obligatorio que te compren el front-end a ti. Y luego los otros pueden comprar el front-end, o sea, el producto principal, a otros vendedores y a ti solamente los upsells. Las oportunidades son un poco más igualitarias, pero tenemos que trabajar un poquito más los bonos para nuestros futuros compradores. Bueno, marketer, solo quería que supieras eso y que tienes oportunidad de copiar lo que están haciendo los primeros que empiezan con los lanzamientos y tú ofrecer bonus buenos para que la gente te compre a ti, al menos los upsells, y empieces a ganarte algunas comisiones. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido útil e interesante, que te animes a implementarlo, que lo compartas con todos tus amigos que son emprendedores, que piensan como tú, que pueden ayudarte a hacer las cosas más rápido y más fácil, porque la mejor forma de aprender es aprender Juntos.